Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Creo que esta ya es la cuarta entrega, ¿no es cierto?, del cuento de Lautaro Moreno. ¿Eh? Sí, cuarto o tercero, no creo que la cuarta. No, es la cuarta. Sí, la cuarta. Llegamos a las X como siempre, pero Lautaro me dice, hay ah, algo que hice antes, que me gustaría que lo vieras, así que, ¿dónde me pongo? Eh, y ponés nadar y te va a aparecer. ¿En dónde ¿Qué buscador pone nadar? Nadar, si ¿Sí? sí, me habló de una palabra, el verbo nadar, no me apareció. Nadie, de... nadie. De. Decía eché a sin mirar. Claro, ahí está. Vamos a ver. Iba a preguntarle de nuevo, pero no tuve tiempo. Emergiendo, recordar en la, la entrega anterior, eh, sale un monstruo espantoso, una especie de megalodón, un enorme tiburón prehistórico. Iba a preguntarle de nuevo, pero no tuve tiempo, emergiendo algo muy semejante a un enorme tiburón prehistórico. Partió nuestra popa de una dentellada. ¿De dónde había salido aquel monstruo? No me detuve a pensarlo, no podía. Nadé sin mirar a mis espaldas. Bueno, esto está muy bien. Hay un pequeño problema, porque yo digo eché a nadar sin mirar a mis espaldas. Porque en el eché a nadar le doy tiempo al lector de que vea la acción también de caer o tirarse al agua Bien. y después el tipo te evita poner por ejemplo no me tuve a pensar no podía ya en el agua eh, nadé sin mirar a mis espaldas entonces eché a nadar ya como decir bueno ya caí en el agua ahora me pongo a nadar eh, directamente ¿Y, abajo hay a y bueno lo que yo saco es el lado en todo perfecto ah, sí, sí. eché a nadar vamos a ver si el otro se puede corregir y si no volvemos para arriba eché a nadar sin mirar a mis espaldas pero es un término incómodo y chara o sea, ¿es algo que o sea, una vez el cuento o se puede repetir? No, no, no, es, es un poco castizo, ¿no? Siempre depende del contexto que uno tenga, pero, por ejemplo, hay una gran confusión, la gente dice, me eché a reír. Eh, me eché a reír significa me acosté. <risa> Exactamente, tal cual, sí, sí. No, no me detuve a pensarlo, no podía echar a nadar sin mirar a mis espaldas. Ya que estamos, no vendría mal revisar ese verbo. Echar. Bueno, despedir decía algo, echar olor, ¿viste? Hacer que algo caiga en sitio, echar dinero en un saco, hacer que algo vaya para alguna parte. Eché mercancías al mar, ¿eh? Este mundo liberal tan maravilloso que... Para que no aumente, para que no rebaje el producto, tiramos las manzanas al mar mientras el, hay un montón de millones de gente que se mueren de hambre. ¿eh? Echar mercancías al mar. Eh, qué diabólico eso, no hablando de todo un poco. Sí. Pasar a salir de algún lugar, aparte de poner, el dicho una planta, lo está dicho una persona, hay que estar echando pelo, poner, echar aceite, poner, echar, echar el asunto, echar un eh, echar, dar o repartir, echar cartas eh, quedar lechas, representar a los lo de eh, echar un discurso, este, echar rayos, echar por mayor, echar, ahí está, ser causa o motivo de una acción, echar a rodar, echar a perder, si se echó a, a lo hice a rodar, ¿no? Claro. Así que eché y acá, dar principio a una acción, echar a reír, echar a correr, ¿ves? Acá, o, o el caso que nos ocupa a nosotros, echar a nadar. Uh -huh. Así que tranquilamente di principio a, al, al nado. ¿eh? O sea que estoy, empecé a nadar, digamos, una cosa así. Es más, y lo ves como, como que el tipo este, está empezando a hacer la acción una vez que constató que no podía eh, detenerse a pensar en nada. Y sin mirar la respalda el tipo echa a nadar. Eh, hoy otro disparo y otro y uno más. Hoy, hoy otro disparo, disparo y otro y uno más, y uno más mezclados, mezclados con, con los gritos del tío. Y, y también hoy un, un gruñido rasposo y un chapoteo, y una, chapoteo, y una fuerte ola me expulsó hasta tierra. tierra. Me costaba desenredar las piernas bien, de los indios de la orilla, resbalaba con, con el, el musgo. De un, de un vigoroso tirón logré liberarme, aunque, aunque me quedé con unos cuantos raspones. No dejé de correr, pero el tío, que guardaba una buena distancia a mi derecha, Pronto me sobrepasó. Se detuvo. Un perro gigantesco corría hacia él. Mejor dicho, un lobo. ¿De dónde había salido? No pude evitar al, el pararme a mirarlo. Claro. Me escondí detrás de un árbol muerto. El tío apuntó a la cabeza del animal. Ese sería el quinto cartucho, el último del cargador. Intuí que el crano de la bestia estallaría. Lo que ocurrió fue muy diferente. Mi tío disparó. La carne, eso fue lo que ocurrió. Claro. Y lo que pasó después fue lo diferente. Entonces, estos dos puntos vendrían a englobar todo lo que pueda dar, ¿no? Si puedo. Dice, lo que ocurrió fue muy diferente. Metió el disparo y la carne de esa cosa, no existe forma precisa de nombrarla, onduló. Es una acción simultánea, ¿ves? no consecutiva. Por eso puedo usar el gerundio. Probamos si se puede ver esto. Dice, ese sería el quinto cargo. Ojo, ir, ir, no metafórico para eliminar la parentética a ver si sí. funciona. ¿eh? Lo que ocurrió fue muy diferente. Emitió disparó y la carne de esa cosa onduló dispersando la potencia del disparo. Fíjate vos que acá la parentética... <risa> Imagínate esto, si cada vez... ...que uno tuviese un bicho así, Labka, por ejemplo, tuviese que, que poner un bicho así... ...y todo el tiempo no existe forma precisa de nombrarla, no tengo cómo definirlo, no hay palabras para explicar el horror... ...que sentí frente a la presencia de ese desagradable de monstruo, ¿viste? Y, y eso re, retarda la acción, ¿ves? Retarda la acción. Lo que ocurrió fue muy diferente. Mi tío disparó y la carne de esa cosa onduló dispersando la potencia del disparo. El cuerpo absorbió los perdigones. Perfecto, seguimos englobando con esto. Esto queda fuera. ¿Cómo hacemos para que esa uvita se mantenga? El sarmiento, que la une a la vida. Un punto y coma. Eh, lo que ocurrió fue muy diferente. Mi tío disparó y la carne de esa cosa onduló dispersando la potencia del disparo. El cuerpo absorbió los perdigones. Vamos a darle más continuidad todavía, una coma acá, cambiamos de sujeto, por eso la coma obligatoria. Lo que ocurrió fue muy diferente, mi tío disparó y la carne de esa cosa onduló dispersando la potencia del disparo y el cuerpo absorbió los perdigones. En ese breve lapso mi tío intentó cargar de nuevo el arma, pero la cosa no se lo permitió. Dos brazos esqueléticos salieron de toda la criatura, no poseían piel, los músculos y huesos estaban expuestos. Con esos brazos se impulsó en casa del tío. Él le dio un culatazo cuando Alestia se encontraba sentido de su cara. La criatura cayó al suelo, se derritió en él, su cuerpo por toda consistencia, el tío echó a correr. Bueno, una norma básica dentro de esto, que hay pocas recetas en literatura, pero una que te puedo asegurar que sí vale casi siempre es no anticipar lo que no tengas que anticipar. Esto, si vamos al caso, es una frase naranja. porque Es una frase que le correspondería más al, al lector que al autor. ¿eh? Entiendo. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? En ese breve lapso, mi tío intentó cargar de nuevo el arma. Y ahora vamos a mostrar en la acción del monstruo Esa frase. que no es claro, que la cosa no se lo permitió. Eso es lo que vamos mejorando semana a semana. Me conservo el pero. ¿eh? Ahí está. En este breve lapso, mi tío intentó cargar de nuevo el arma, pero dos brazos esqueléticos salieron de toda la criatura. ¿Mm? No poseían piel, los músculos y huesos estaban expuestos. Pero ahí no entiendo la conexión. O sea, el tío intentó cargar el arma, pero. Falta, más... falta. Espere, espere. Hay, hay, que, hay que redondearlo, mirá. Perfecto. Este truquito de la parentética con guiones. me permite darle la continuidad. ¿Sazán? ¿Qué me contás? En este breve lapso, mi tío intentó cargar de nuevo el arma, pero dos brazos esqueléticos salieron de la criatura y con ello se impulsó a la casa del tío. Perfecto. Cuando vos eliminas esto, podés ver que hay un temita de redacción. Ahora lo vamos a corregir, ok. Entonces, volvemos a poner esto, lo eliminamos con esta imaginación. Lo corto porque lo vamos a usar después, pero lo corto para qué? para quedarme eh, sí, con la frase limpia, cómodo con la frase limpia. Es autaro es una luz, eh? eso ténganlo en cuenta. En este breve lapso, mi tío intentó cargar de nuevo el arma, pero dos brazos esqueléticos salieron en todas de la criatura. El que se impulsó a la casa del tío es el tío, sujeto tácito. ¿Ve? ¡Tarán! Magia. Ahora sí. En ese breve lapso, mi tío intentó cargar de nuevo el arma, pero dos brazos esqueléticos salieron de toda la criatura que con ellos se impulsó a la casa del tío. ¿Eh? ¿Qué me contás? Y ahora lo que hacemos, vamos a ver la parentética. No poseían piel... Bueno, vamos a hacer una cosa, mira. Elimino la parentética. Si sí, se le ven los, los huesos expuestos, que no tienen piel. Listo. Quedamos acá, en una pedaza de frase que es, su largo de 38 no, no deja sin aire al lector voy a probarlo no sé. pero indudablemente que le dan más fluidez a la acción es sin paréntesis que interrumpa ni nada sí. en este breve lapso mi tío intentó cargar de nuevo el arma pero dos brazos esqueléticos con los músculos y huesos expuestos salieron del toro a la criatura que con ellos se impulsó a la casa del tío ¿Eh? bueno tenemos entonces acá, yo te voy a decir que hay cuatro palabras consecutivas que se pueden ir, ¿Mm? y hay, por un lado hay cuatro palabras consecutivas y por otro hay dos palabras consecutivas. Hay seis palabras que nos van a convertir la frase de 38 en 32, con lo cual está muy, pero muy bien. Aunque yo no me haya quedado sin aire. Siempre empecé a leer desde arriba, me escondí detrás de un árbol muerto, ¿eh? desde acá, porque esto te va a llevar esto para vos y para todos los que están viendo este programa, nos lleva a ver el bosque y no concentrarnos solamente en el árbol. ¿Mm? Ese sería el quinto cartucho, el último del cargador. Intuí que el cráneo de la bestia estallaría. Lo que ocurrió fue muy diferente. Mi tío disparó y la carne de esa cosa onduló dispersando la potencia del disparo y el cuerpo absorbió los perdigones. En ese breve lapso mi tío intentó cargar de nuevo el arma pero dos brazos esqueléticos con los músculos y huesos expuestos salieron de dentro de la viatura que con ellos se impulsó a la casa del tío. Tengo cuatro palabras, son estas. ¿Qué me contaste? ¿Estaba por decirla? Buenísimo. Esto lo subo, le va a dar más, más sensación de, de cosa continuada. Acá hay una cosa muy engañosa, porque uno lo ve en, el, en la página como un blocotote, pero sin embargo en el libro esto es así, un cachito nomás. ¿Me explico? Por eso no, no hay necesidad de poner tanto punto, y aparte cuando hace falta, y yo preconizo el uso del punto de aparte, sí, que te va pautando el ritmo de la narración. ¿no? Lo que ocurrió fue muy diferente. Emitió disparo y la carne de esa cosa onduló dispersando la potencia del disparo y el cuerpo absorbió los perdidores. Mi tío intentó cargar de nuevo el arma, ¿eh? pero dos brazos esqueléticos con los músculos y los bolsos expuestos salieron a todas de la criatura que con ellos se impulsó a la casa del tío. Se impulsó a la casa, por ejemplo, porque ya no entiende que es el tío. ¿O no? Yo diría que yo me gusta la, la casa. La, sí, la casa del tío. Bien. Yo de esto lo digo. Pero sí, por ejemplo, a las dos son estas. Mira, cargar en este momento implica cargar un arma. ¿eh? mi tío intentó cargar de nuevo, ¿eh? mm. pero dos brazos, o sea, en el contexto, si yo digo, por ejemplo, sí. no carguen, y de repente tengo cinco chicos con que están aprendiendo a usar un grabador, bueno, ponen la pila, sí. pero si tengo cinco chicos con en escopeta, enseñándose a tirar con escopeta, ese carguen significa lo que significa acá, ¿no? Sí. Mi tío intentó cargar de nuevo, pero dos brazos esqueléticos, Acuérdate que de otra palabra se puede ir, la preposición con, tranquilamente, se puede heridir muy fácil. Mi tío intentó cargar de nuevo, pero dos brazos esqueléticos, los músculos y huesos expuestos, salieron del tora de la criatura que con ellos se impulsó a la casa del tío. ¿Y eso es el conde ¿Cómo? Que safamos de la repetición del conde. ¿no? Eh, exacto. Y mirá cuántas palabras nos quedamos al final. Acá dice, 31. y siete palabras. ¿Viste? Viste, directamente. Él le dio un culatazo cuando la bestia se encontraba centímetros de su cara. Causa primero. O sea, me levanté porque sonó el timbre, ¿no? Sonó el timbre y me levanté. Cuento primero lo que va primero. Cuando la bestia, que con ello se impulsó a la casa del tío, el último es la última de la criatura, ah, perfecto. Entonces, cuando se encontraba a centímetros de su cara, es que por eso, antes no decía la bestia, pero ah, se me mezcla ahí con el tío, más o menos se queda de, de... Y ahora no, mirá. Uh -huh. Él le dio un culatazo, ¿eh? que piola. Y después, cuando se contaba el centímetro de la cara del tío, un culatazo, la bestia, la criatura... La derribó. Creo que lo puede sacar. No, porque fíjate que viene lindo, se derritió en él, su cuerpo perdió todo. Se derrita en el suelo. Sí, pero mueve el suelo y lo de la criatura lo podría sacar. Eh, cuando se encontraba centímetros de la cara del tío, un curatazo la, la derribó. Y ya en el suelo. Y un curatazo la derribó punto. Le dice que se derrite, se derritió en el suelo y nos cerramos todo el resto. ¿Poner que la derribó? ¿Punto acá? Punto ahí, no ves el suelo donde dice él, punto y coma y todo el resto lo borré. Bien, entonces, entonces eh, cuando se encontraba sentido de la al del tío, un culatazo la derribó. ¿Mm? Y se derritió en el suelo. Claro. Si te parece mejor. Sí, ahora lo vemos. Primero lo escribimos y después vemos. Bien. Y se derritió en el suelo cuerpo, perdió toda consistencia. Ahí tenés razón. Se interrumpe la acción de, de esa metamorfosis. Mi tío intentó correr de nuevo, pero dos, con eso de echar a correr, ¿no? Mi tío intentó cargarla de nuevo, pero dos brazos esqueléticos, los músculos y huesos expuestos, salieron del toro de la criatura que con ellos se impulsó a la casa del tío. Cuando se encontraba centímetros de la cara del tío, un culatazo la derribó. Quería aclarar que con esto de que se detiene la acción, la idea de detener la acción, que el lector había pausado un momento la masa de esa morfa, sí. entiende por eso había detenido para poner el tío Ah, bueno, ahora, ahora, ahora, ahora eso se hace falta. Bien, dale. Mi tío intentó cargar de nuevo, pero dos brazos esqueléticos, los músculos y huesos expuestos salieron de toda la criatura que con ellos impulsó a la casa del tío. ¿Mm? <risa> Mi tío intentó cargar de nuevo. ¡Vamos! ¡Vamos! Mi tío intentó cargar de nuevo, pero dos brazos esqueléticos, los músculos y el hueso salieron de toda la criatura que con ellos impulsó a la casa del tío, pero un culatazo la derribó. Tenemos dos perros. Eso después lo vemos. Lo importante es tener la frase agarrada por la cola. Después se verá. Pudo de acá, se derritió perdiendo toda la consistencia. Este en el suelo, venga, este en el suelo. Quedó una frase de 45. Vamos a ver si me quedo sin aire. Vamos a ver. Mi tío intentó cargar de nuevo, pero dos brazos esqueléticos, los músculos y huesos expuestos, salieron de toda la criatura, que con ellos se impulsó a la casa del tío, pero un culatazo la derribó y en el suelo se derritió, perdiendo toda consistencia. Podemos dividirla a la mitad. ¿Ah, sí? En el tórax de la criatura. Ahí. Ahí mejor. Antes del pero, la norma nos dice que va un punto y coma. En este caso le vamos a dar bola a la norma. Mi tío, Mi tío intentó cagar de nuevo, de nuevo pero, pero dos brazos esqueléticos, los músculos y expuestos, expuestos, salieron del, salieron salieron del, del tórax criatura, de la criatura, que con ellos, sí que con ellos se impuso a la caza del tío, pero un, río, río, un culatazo la derribó, y en el suelo se derritió, perdiendo, toda, perdiendo consistencia. toda consistencia. Yo lo en criatura. Acá. Dice, mi tío intentó cargar de nuevo, pero dos brazos esqueléticos, los músculos y huesos expuestos salieron de toda la criatura. con ellos, se Una palabra menos. Y acá, gracias a ese cambio, formidable, le puedo poner una coma. A ver cómo anda. Mi tío intentó cargar de nuevo, pero dos brazos esqueléticos, los músculos y huesos expuestos, salieron de las toras de la criatura. Hay una rima entre expuestos y de nuevo. Vamos a ponerle otra vez. Lo que ocurrió fue muy diferente. Mi tío disparó y la carne de esa cosa onduló dispersando la potencia del disparo y el cuerpo salió perdido. Mi tío intentó cargar otra vez, pero dos brazos esqueléticos. Que no recargar, ¿eh? ojo, recargar es utilizar, digamos, vainas. Ya servidas, ya usadas, claro. para llenarlas con pólvora, ponerle fulminante, poner una punta, todo eso se compra. Y eh, mi amigo eh, Abel, Abel Domenech tiene un manual que se llama Primer Manual Argentino de Recarga. Mira, no es eso es recargar, ¿eh? Sí, sí, lo hico. Sí, que eh, hay máquinas que te lo cargan Exactamente. Primer Manual Argentino de Recarga, ahí está, Abel Domenech, ¿sí? donde Abel te muestra, que hay otro, otra edición, totalmente nuevo, ¿sí? Recarga, material sobre el en español, ¿sí? segundo manual argentino de recarga de corte metálico, acá está Abel trabajando en su taller. Abel es un excelente escritor también, que tiene este libro. Aventura de Conor Dagger. Acá tiene, está su blog y todo. Directamente. ¿No llama el blog? Y el blog se llama www.domenech.com.ar Este libro es una maravilla, de Facón Albú y este también está muy bueno, el cuchillo táctico. Tan bárbaros. Ahí está. Bueno, acá me cuenta cómo, dónde se pueden comprar los libros, ¿viste? Distal, los distribuye, distal. Así que bueno, cargó de nuevo lo mismo que recargar. Muy bien. Eh, mi tío intentó cargar otra vez. Decíamos que nuevo rimaba con expuestos, ¿no? Mi tío intentó cargar otra vez. Hay que ir para atrás para ver si ves termina con alguna rima, ¿no? Lo que ocurrió fue muy diferente. Mi tío disparó y la carne de esa cosa onduló, dispersando la potencia del disparo y el cuerpo absorbió los perdigones. Mi tío intentó cargar otra vez, pero dos brazos esqueléticos, los músculos y huesos expuestos, salieron de toda la criatura. Con ellos se impulsó a la casa del tío, pero él... pero Está bien... Pero, se parece en el lenguaje de actor, ¿no? Pero él la derribó de un culatazo y en el suelo se vistió el tío. Volvás al problema. Directamente no me juego. Sigo con el sujeto, la criatura. ¿Mm? Mi tío intentó cargar otra vez. Salieron de la criatura. Con ellos se impulsó la casa del tío. ¿Eh? Mi tío intentó cargar otra vez. Pero dos brazos esqueléticos, los músculos y los esfuerzos salieron de toda la criatura. Con ellos se impulsó la casa del tío. Pero la derribó un culatazo y en el suelo se derritió, perdiendo toda consistencia. La masa amorfa, que entonces era aquella criatura, abrió una boca enorme en su parte superior, rodeada de protuberancias palpitantes. Por lo general, la boca está en la parte superior de algo, ¿no? no pero la idea, o sea, es una masa amorfa, una sí. cosa así, derretida. La idea es que en la parte superior, es decir, parte más alta sale la boca. Ah, buenísimo, ahí está. La masa amorfa, que entonces era aquella criatura, abrió una boca enorme en su parte superior rodeada de protuberancias palpitantes. Bueno, hay expresiones que sin llegar a ser lugares comunes tienen de alguna manera mucha, mucha aceptación. Masa amorfa es una pareja demasiado bien avenida de sustantivo y adjetivo. Sí. Si uno la busca, hace la prueba de buscarla, porque todo esto se puede chequear Google. en el Google, ¿no? Entonces, masa amorfa, hagan sus apuestas, señores, ¿no? Sí, seguro que No, no pero ¿sabes qué? Sí. Amorfa. Amorfa no, amorfa. Amorfa es que es anorexica, amorfa. Masa amorfa. Sí. ¿Cuántas hay? 86.100. ¿Eh? Así que bueno, hay que hacer algo por ella. ¿eh? Amorfo, una masa amorfa que no tiene una estructura interna definida. Ahí le puedo poner una masa indefinida. ¿Eh? A ver, masa indefinida. Esta tenía 86.000. Masa indefinida creo que va a tener mucho menos. Muchísimo. ¿Ves? Menos del 10%. Masa indefinida. ¿eh? y no tiene pretensión literaria. Eso es lo que, lo que pasa siempre con los comunes, es que tienen... Más amorfa, sí. Exactamente. Más amorfa, sí. Es, una, es más culpa cool la palabra amorfa que indefinida. ¿Ves? Después, lo que se puede hacer también, cuando uno ya tiene abrochada la frase, puede jugar, dice... ¿Dónde está la masa amorfa? Ah, la masa indefinida. Que entonces era aquella criatura, abrió una boca enorme en su parte superior, rodeada de protuberancias palpitantes. Esto es el juego que te decía de hacer, ¿ves? Vas ahí, vas a sinónimos, indefinida, indeterminada, imprecisa también, ¿ves? Indefinida. Precisa es atónimo, pero es como sinónimo a tener imprecisa, indeterminada la más indeterminada que entonces era criatura, la más imprecisa ¿eh? que entonces. Y vas a ver que más imprecisa va a tener menos todavía que cinco lucas. Como veíamos antes, más indefinida. A ver. ¡No! <ríe> casi, casi sí, tres veces sí, sí, más. Definido. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vos qué te parece? ¿Qué sí, te sí. Excelente. Ahora, me parece que queda mejor la palabra. Sí, no, no, no, no, no, no sé. Imprecisa, si indefinida, que otra indeterminada. indeterminada. Esta también sí que va. Esta sí que no me voy a equivocar. Más indeterminada. Seguro que tiene. ves, menos. Ocho lucas tenía la otra, tres lucas tiene esta. Vamos a probar con masa indeterminada. Y el último podemos cambiar masa. Porque masa se repite en todos estos. También. Esa a es la otra. También. Eh, el, eh, quien de ustedes se esté preguntando por qué esta gente quiere ir a la menor cantidad de palabras y piensa que ¿qué son elitistas uh -huh. sepan que somos personalistas nos gusta una literatura personal y si eso nos hace constituir una élite, pues bien seremos elitistas no tenemos con, ningún, orgullo. Ni con orgullo ningún problema, la marcha del orgullo elitista. ¿Eh? Pena que no me un cuchillo, sino. Y con y no. orgullo, Ah, uh, Y con orgullo. Así tenemos los cuchillos. Ahí está. ¿Qué tal? Bueno. Eh, la masa indefinida, ¿cómo decía al final? Indeterminada. La masa, vos decías masa, bueno. Vamos a usar un sustantivo bien castellano. ¿Mm? Aquella aberración... ¿Eh? ¿Qué me contaste? Sí. Aquella aberración indeterminada. Y esta sí, que tiene que estar... Todo el cuento de Sí, puede, puede, claro. A ver... Aberración. Aberración. No. Ah, no, no, no. Nada. No se han encontrado resultados para aberración atrás. Molendi, hemos llegado al Perfecto. culmen de la... Elite. Ahí está. ¿Qué me contás? Fenómeno. Fenómeno. Ahí está la gente aplaudiendo en la calle. Aquella aberración indeterminada que entonces era aquella criatura, ¿eh? Aquella aberración indeterminada. Ahí está. Vamos a hacerlo más horrendo, mira. para que no parezca manual, en lo alto de aquella admiración indeterminada, se abrió una boca enorme y rodeada de protuberancias palpitantes. Esto es literatura, muchachos. Mi tío intentó cargar otra vez, pero dos brazos esqueléticos, los músculos y huesos expuestos, salieron de todo a la criatura. Con ellos se impulsó la casa del tío, pero la derribó un culatazo y en el suelo se derritió, perdiendo toda consistencia. En lo alto de aquella aberración indeterminada se abrió una boca enorme y rodeada de protuberancias palpitantes. ¿Qué me contaste? Bueno, vamos a cortar acá. Dale. Ya son las cuatro y siete minutos. Y nos quedamos hablando y se cortó. ¿Qué? Y nos quedamos charlando y se cortó yo creo, más que charla fue una conversación, que sí. es muy distinta. Charlar es una cosa y conversar es otra. A ver, a ver qué tenemos acá en el drive. Charlar, conversar, platicar, hablar mucho sin sustancia o fuera de propósito. ¿Ven? Tenemos esa implicancia. Ustedes saben, amigos, que apretas acá, apretan acá y llegan a la palabrita. ¿eh? Sí. Dicho de una o varias personas, hablar con otra u otras, hacer conversación, vivir, habitar dicho de una a tratar, comunicar y estar con ella. Acá excluye la palabra conversar lo que es típico de la charla, ¿eh? del charlar, que es irse por las ramas, hablar mucho, sin, sin sustancia sí. o fuera de propósito. ¿eh? De ver la palabra charlatán, por supuesto. Entonces, ¿qué es preferible? Y bueno, los vecinos charlan, ¿eh? los amigos charlan y conversan, ¿me explico? Bien. Ahí está, esa sería la idea. Esto excluye la idea de irse por las ramas por cualquier parte. Bueno, fantástico. Dicho de paso, la palabra conversar y la palabra versus y la palabra verso tienen justamente su misma raíz, el contra. Porque vos, en una conversación, estás conversando. Lo mío va en contra de lo tuyo cuando estamos conversando. No es en contra, puede estar apoyándote. Pero son dos fuerzas que van versus. ¿eh? Sí. La, las palabras de Lautaro y las palabras de Marcelo. Eh, el, con el verso pasa lo mismo, porque a un verso, una línea de verso de, de un poema, se le contrapone el que, el que sigue. ¿eh? En realidad, cuando uno lo ve, bien visto, el problema de la poesía, eh, tenemos que si un chiquito de, de dos años y medio, tres, que aprende, recién aprende a contar, le decís cuántos piolines hay acá y le mostrás una zapatilla, va a contar cada tracito, claro. cada tramito de, de piolín, pero ya el que está piolado sabe que es uno solo. Entonces, el que está piolado en poesía sabe que todos esos versos, en realidad, son uno solo, que va recorriendo el poema desde el comienzo hasta el remate, ¿eh? esa sería la idea: una conversación, lo mío y lo tuyo. Los dos forman un tejido. ¿eh? Así como una tirita va para acá y otra por acá, en realidad eran la única tirita. ¿eh? El piolín de las zapatillas es uno solo. Bueno, amigos, nos seguimos viendo si Dios quieren, esto que es canal Taller de Corte y Corrección. Yo estoy muy contento por cómo hemos trabajado con el cuento de Lautaro, bien, sí. eh, y está sacando cada vez su mejor literatura. Fíjense que en estas partes del comienzo, la verdad notado que no había nada para corregir. Prácticamente iba, pero muy, pero muy, pero muy bien. Lo, y esto, lo más difícil de escribir, saben que es este tipo de cosas. Acciones, esto te costó un huevo. Lo más sé. abstracto. Lo más abstracto, lo, lo o sea, más, lo más abstracto es, es muy simple de agarrar y explicarlo. Directamente... Se sintió infeliz. Ahora, cómo el tipo arrastraba los pies, la actitud llorosa de los ojos, el temblor de sus manos, ¿viste? Todo eso, y bueno, a eso requiere mucho arte, ¿no? Y las instrucciones, las coreografías, las acciones como esta, son un quilombo para escribir. ¿eh? Así que te salió muy, pero muy bien. Bueno, nos seguimos viendo si Dios quiere la próxima semana. Captura para. Chao, amigos, pulgar arriba para Marcelo y Marco Lautaro Morendi el taller de corte y corrección que dentro de muy poco va a dar una enorme, espectacular noticia para todos.